A pone quizás que quiere tatuarse tu carita. ¿Sentís que fue un doble mensaje, un doble discurso? Porque el de afuera lo puede interpretar como que pasó algo. Creo no, es que esos chats no son míos, por eso no me puedo ah, no, hacer cargo no, de... ¿No son tuyos no, esos chats? No, no, no, no son míos. Dame, ¿Son todos tuneados, todos sí, truchados? Sí, sí, ¿Y quién truchó? Me encantaría saberlo, pero por eso está burlando y le ocupándose de eso porque no sé cómo es. Para... Sabes por qué te, te, te hicieron esto de trucharte los chats como, como estás diciendo? ¿Por qué figura tu nombre? No, ni idea. Caí justo el fin de ahí y caí en la volteada el tema este. con Carmen? La ¿Te hizo alguna pregunta, Carmen? Porque digo, sos la compañera de trabajo de la madre de la persona que supuestamente te volteaste en Carlos Paz. Claro, sí, Carmen me dijo que cómo te ligaste vos, Steffi, me pone mal por vos, que te metieron en este o boludo. Te cree, Carmen te, te, te, Carmen te cree. Sí, ¿no? obvio, que todo el mundo que me conoce sabe. Y sí, Albertario ¿no? cayó en la volteada, pero me parece que ahí sí pasó algo. No, Albertario dijo que ella sí, algunas dijeron algunas no, hubo varias que salieron a decir que no. los de